Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video. Este, el video 270, luna en casa 6, en los signos de fuego, o sea, en Aries, en Leo y en Sagitario, siempre en la casa 6. A diferencia de cómo vimos el sol, que lo fuimos viendo por polaridades, o sea, Casa 1 y casa 7 en los 12 signos. Acá estamos viendo casa por casa, pero en los signos de fuego, de eh, tierra, de aire y de agua. Entonces, por ahora estamos viéndolo en signos de fuego. Vamos a ver las 12 casas en signos de fuego, y vamos a ver cómo se va trabajando, ¿por qué? porque la casa 6 está relacionada con el elemento tierra no es que la casa 6 sea de tierra, pero está relacionada porque está relacionada con Virgo, que es el sexto signo <ríe> y ese sexto signo es de tierra, Virgo. Entonces está relacionada con la tierra. Entonces ya no vibra tan bien esa luna de fuego. Entonces vamos a ver cómo se puede ir organizando esto. Luna en casa 6. Rutinario, organizado y cooperador. Esto acordátelo para todos. Siempre que la luna esté en la casa 6... Las tres palabras claves va a ser rutinario, organizado y cooperador. Pero si esa casa 6 está en Aries, las palabras clave son eficacia, resistencia e independencia. Y si esa luna también está en Aries, como lo estás viendo en el gráfico de acá, es entusiasta. Es inocente, es independiente, es infantil, es irritable, es insensible. Acordate que la luna son como uno siente. Entonces, puedes estar ante una persona muy trabajadora, resistente y cooperativa, cooperadora, en las tareas diarias, aunque a veces puede mostrarse irritable. Por ejemplo... ¿Sí? Fíjense que yo usé eh, la palabra eh, irritable de las tres palabras en sombras de esa luna en Aries. Usé lo de cooperadora eh, por, porque está en casa 6. Usé lo de resistente eh, porque está en Aries. ¿sí? Usé lo de trabajador porque está eh, por esa... Que porque está en casa 6, ¿sí? O sea, usé palabras claves de cada una de eh, los significantes, los significados de esa casa. De... Entonces, ahora vamos con Luna en casa 6, rutinario, organizado y cooperador. Casa 6 en Leo, en Bedenares. Eh, organizan, dirigen y son autoridad. Luna en Leo, firme, confiado, justo, magnánimo, artístico, fatuo. Es posible que estemos ante una persona de autoridad que le gusta la organización y es justo en asignación, es muy justiciero, es muy de la justicia, en asignación de tareas a los demás. Ahora bien, si esa luna está en casa 6, que ya sabemos, es rutinario, organizado y cooperador, pero esa casa 6, en vez de estar en Leo, está en Sagitario, que es optimismo, deporte, extravagancia, y esa luna está en Sagitario, que es idealista, expansiva, sensitiva, inestable, inoportuno, irresponsable, es posible que estemos ante una persona muy optimista y expansiva, que no teme al trabajo y le gusta cooperar en todo lo que necesite, en todo lo que se necesite, en todo lo que necesiten los demás. Bueno, espero que te haya gustado esta clase. Nos volvemos a encontrar mañana, sí, claro que sí, como todos los días, con la luna en casa 7. Ya vibra mejor en la casa 7 que en la casa 6. ¿Por qué? Porque está en un signo de aire y aire con fuego vibran bien. Nos volvemos a encontrar mañana. Chao, hasta mañana.